En este video vamos a ver cómo generar una máscara para eso primero que nada voy a agrupar lo que quiero enmascarar a continuación voy a crear una nueva capa la voy a denominar máscara y la voy a crear exactamente encima de la capa actual Debo estar ubicado en esa capa, acá me lo dice, para generar la máscara. En este caso, la máscara va a ser una figura que va a cubrir toda el área que yo quiero que se vea de la entidad que está abajo. Y va a ocultar lo que no está superpuesto. En este caso, si yo quiero que lo que se vea tenga el 100% de opacidad, mi máscara debe ser pintada de blanco si yo la pintara de gris o de negro disminuiría la opacidad de la máscara Bien. entonces una vez que tengo eh, dibujada mi máscara ahora voy a seleccionar todo lo que quiero enmascarar y la máscara y voy a decirle objeto máscara aplicar de ese modo se ve solamente el área que yo he enmascarado y el resto queda oculto. No ha desaparecido, es decir, que si yo lo viera con una eh, visión de modo de rayos X, por ejemplo, aquí aparece todo lo que está presente en el archivo. Es decir, las entidades no han desaparecido y tampoco se han cortado, sino que simplemente no las estoy viendo en el archivo. Por eso, para trabajar con el criterio, aplicando el criterio de economía de recursos, lo que yo enmascaro, lo que queda fuera de la máscara, debería ser lo mínimo posible.